no manzanares detrás de cámaras y este es uno de nuestros videos más especiales y si quieres disfrutar de la totalidad del parque maría luisa pues tenemos que subir juntos al monte gurugú de interés cultural, patrimonio histórico de España, el parque de María Luisa cuenta con 40 hectáreas. Algo muy importante de su fecha de inauguración fue el 18 de abril de 1914. Desde esa fecha hasta aquí, a la fecha de hoy, año 2020, disfrutamos de esta belleza de la naturaleza. El estilo de este parque es romántico. Sí, aquí encontrarás el amor. Esa es mi historia. Aquí te la cuento. El primer parque urbano de Sevilla y uno de sus pulmones verdes. en 1983 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico. Y si te preguntas por qué se lo conoce como el Parque de las Palomas, pues allí tienes el porqué. de ver es la pista de patinaje pero hay muchos más lugares bonitos en el parque Allí atrás está John forester el diseñador del parque de María Luisa. Aquí es donde despido el vídeo. Ha sido muy especial poder recorrer este parque. Está bastante cerca de casa y me queda 30 minutos, más o menos. Regularmente eh, vengo aquí, a veces para camino ir al, ir al trabajo o visitar a, a la familia. Ya les mostraré en otra ocasión el río Badalquivir. Nada, primos, pues esto es Sevilla donde el sol brilla. Chao.